Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy te quiero hablar sobre in-ear monitors, porque gracias a la generosidad de Emiliano Ledesma tuve oportunidad de usar estos in-ear monitors y otros dos modelos eh, durante un par de semanas. Entonces hoy te quiero hablar un poco sobre esta experiencia. Eh, en resumen estoy sorprendido, es increíble cómo suenan estas cosas. Y bueno, los Senior Monitors no son para todos. Eh, hay gente que no los aguanta, hay gente que piensa que son un poco incómodos. Eh, yo ya llevo un tiempo usando este tipo de audífonos. Eh, en el estudio aquí generalmente uso audífonos más grandes, más cerrados pero estos son súper cómodos eh, si quieres estar en un escenario, si vas a querer escuchar la música con una definición y una claridad muy superior a la mayoría de los audífonos que conoces y además el precio y el costo o más bien la relación de costo-beneficio es grandísima eh, porque son eh, unos artilugios que suenan increíbles por un precio muy accesible, entonces hoy te quiero hablar sobre esto, vamos a hacer una especie de unboxing, review y algún Recomendaciones y definitivamente, si quieres comprar unos inir te recomiendo buscar a DAFTEC en Facebook para contactar a Emiliano o a la gente de DAFTEC para que también te puedan mostrar los diferentes modelos, catálogos. Eh, tienen también convertidores de digital, analógico, etcétera. Entonces, tienen muchas cosas muy padres que definitivamente recomiendo y vamos a empezar mostrándote lo que hay dentro de estas cajitas. ¿sale? Voy a quitar estos audífonos porque ya no los vamos a usar en este momento. Vamos a trabajar con los in-ear monitors. Empezamos. Aquí están los estuches. Este es el estuche negro con tapa transparente y por otro lado tenemos aquí el estuche amarillo con el logo de DAVTEC. En este estuche negro vienen los audífonos, los in-ear monitors de tres drivers. Son estos de aquí. Y bueno aquí los veremos con más detalle un poquito más adelante y aquí también vienen unas olivas o un paquetito con olivas para ponerle a estos drivers o a estos, eh, a estos audífonos. En el estuche amarillo vienen dos modelos, estos son los que me mandó Emiliano, este que es con un color rojo, este que tiene un colorcito azul. Son diferentes en cuestión de afinación, en cuestión de frecuencias y también tienen sus olivas en este paquetito. Aquí vemos este estuche con un poco más de detalle para que lo vean de cerca. Ahí están los dos eh, modelos diferentes en el estuche amarillo. Y aquí les doy una vista un poco más cercana de ambos modelos ya en la mesa y estamos listos para conectarlos. Este es el otro modelo que tiene un conector un poco diferente, pero ahorita vemos esos detalles, no se preocupen. Como todos los in-ear monitors, estos usan conector 3.5 y los cables puede variar. En este caso son cápsulas intercambiables. Aquí se ve un detalle más cercano. Y también eh, les puse aquí unas fotos de un, un acercamiento a la hechura del producto para que vean los detalles y el cuidado que le ponen a la elaboración de este in-ear monitor increíble. Eh, vamos a ver aquí otro detalle para que lo vean con más detenimiento. Me impresionan estas fotos por el detalle y por el acabado. Aquí vemos todos los detalles de la boquilla. Y este es el conector MMCX, es un conector coaxial. Este es el otro, la otra vista, es un conector que te permite girar hacia cualquier lado. Esto es muy pequeñito, pero aquí se ve bastante amplificado. Y en este otro modelo, el de los tres drivers, tenemos ahí en la boquilla. Podemos ver que tiene tres salidas de aire, ahí es en donde se pone la oliva. Aquí está el driver grande para los graves. Y este usa un conector que se llama Dual Pin, Aquí tenemos un acercamiento, a mí me, me impresiona esto, miren el detalle del trabajo de los cables y demás, eh, pues ahí está, este es el conector dual pin que se usa en el modelo b 3 aquí tenemos otro, otra vista y aquí es como se ensambla y este queda muy bien afianzado. Aquí vemos un, eh, un acercamiento de las olivas. Esta es una pieza fundamental porque esto te permite sellar el canal auditivo y que no entre nada de aire. Eh, si no logras hacer un buen sello, vas a tener una mala experiencia de escucha con cualquier monitor de este tipo. Y bueno, hay de diferentes tipos. Hay de plástico, hay también de, de una especie de dura espuma. Pero bueno, eh, esos son detalles que van a ayudar muchísimo a que el sonido que escuches sea el más adecuado voy a también mencionar una cosa aquí eh, yo no te puedo decir exactamente cómo suena porque es una experiencia subjetiva sin embargo te puedo recomendar algunas páginas de las cuales yo bajé audio de altísima calidad para que tú puedas compararlo con los audífonos que tienes ahora y en función de esto tal vez pueden servir estas comparaciones que te voy a mencionar en cuanto a ciertas frecuencias pero antes te invito a que busques Daftec en Facebook. Aquí está la página, viene mucha información. Y también que te informes sobre los diferentes tipos de conectores y cuáles te convienen. Qué tipo de eh, acabado necesitas, etc. Entonces, bueno, aquí hay algunos detalles. Vamos a ver la página de la cual bajé los audios que escuché con, y con los que hice las pruebas con estos audífonos. Bien, acabo de copiar un... Eh, un detalle aquí, una liga en el clipboard. Vamos a pegarla. Esto te lo puedo poner en las notas del video para que puedas entrar directamente. Esta es una página en donde hay muchos audios de alta resolución. Obviamente no los puedo poner en este video por cuestión de derechos de autor. Pero veamos aquí, por ejemplo, este de Huff eh, Ensemble. La, el tema de Innocence te lo recomiendo mucho. Eh, estos audios vienen en formato FLAC. Probablemente los tendrás que convertir a WAF. Y ese es otro tema, pero vale la pena. Vale la pena hacer el intento. Yo descargué este de $96 kilohertz, eh, también hay versión 192 en caso de que tengas una interfaz que pueda eh, reproducir audio a 192 kilohertz, se viene increíble se oye como este te, el, el, digamos que casi casi el aire y el espacio, es impresionante como una grabación en estéreo cuando está bien grabada y tiene muy buena resolución, empiezas a escuchar todo el espacio que hay alrededor, empiezas a eh, detectar perfectamente de dónde viene el sonido. Entonces, eh, con cualquier tipo de audífonos te recomiendo no solo descargar esto, sino también escuchar y poner atención en esos detalles. Por aquí hay varias cosas, puedes escuchar cualquiera de ellos. Te recomiendo, entre otras, esta de Eller, de Jan Gunnar Gunnarhoff. Eh, también por aquí hay otro tema de él que se llama Living. Este que está aquí a la izquierda living y por último este cuarteto de cuerdas que también está bastante bueno hay versiones incluso de surround pero para escuchar en estéreo obviamente no nos sirve sin embargo esta es una muy buena referencia para utilizar eh, lo que son eh, pues audios de buena calidad para que tengas chance de escucharlos sin, eh, sin todos esos inconvenientes. ¿no? También obviamente hay que cuidar la interfaz con la que estés escuchando. Busca la mejor interfaz que puedas conectar. De preferencia que no sea eh, la salida tal cual de la computadora, sino que vayas a través de una interfaz. Puede ser un Pro Tools o un Ableton Live o cualquier otro DO que te permita escuchar esto con mayor resolución. ¿sale? Vamos a ver otro recurso. Este otro recurso que acabo de copiar aquí, nada no más es que lo pasé a Firefox, perdón, es este, te lo dejo también en las notas de... El video es una página en la que puedes hacer pruebas con tus audífonos. Está increíble porque tienes todo tipo de sonidos de diferentes frecuencias, desde muy bajas hasta muy altas. Puedes checar si eh, están más o menos bien calibrados en el sentido de que el canal izquierdo y el derecho se escuchen al mismo eh, a la misma amplitud y otras cosas que los drivers estén bien acoplados, la calidad, etcétera. Entonces esta página te la recomiendo muchísimo. Eh, hay un test aquí binaural buenísimo. Este bueno, no, vamos a dejarte que, que tú lo busques, eh, se oye una puerta golpeando y es increíble la sensación que te da eh, con un audio binaural. También aquí tenemos arriba eh, tonos de prueba de diferentes tipos, entonces hay sweeps desde 20 a 20 mil hertz eh, de 20 a 200, etc. Entonces esta es una muy buena página, la encontré precisamente por estar buscando este tipo de cosas. Eh, ¿Qué más hay por acá? Eh, bueno yo, yo te recomendaría incluso usar esto con todos los audífonos que uses con los audífonos que usas cotidianamente para que te des cuenta cuál es la diferencia entre uno y otros cuáles escuchan mejor y que también veas en qué de qué pie cojea cada uno de ellos ¿no? entonces este es un segundo recurso y vamos a ver uno más y como tercer recurso te dejo esta eh, playlist de Tidal que me recomendó Emiliano Ledesma aquí hay muchos temas que obviamente no puedo poner, pero eh, vaya a una orejeada porque sí, sí se oye la diferencia y es impresionante como eh, la experiencia de usar un in-ear te da esta apertura, una claridad de frecuencias que es muy difícil de explicar, entonces bueno vamos a regresar para acá y quiero hablar de mis impresiones de mi eh, digamos una especie de review o calificación eh, de estos audífonos y pues bueno vamos directamente a eso de manera muy tangible los inir de tres drivers fueron los que más me gustaron tienen una respuesta de frecuencia muy plana lo cual para quienes estamos acostumbrados a escuchar como ingenieros de audio esa respuesta en frecuencia es la que nos gusta porque no exagera demasiado algunas frecuencias ni otras entonces tiene esa respuesta flat que eh, es, nosotros ya estamos acostumbrados sin embargo eh, tengo que advertir que si no estás acostumbrado a escuchar la música en una en un ambiente en donde todas las frecuencias se escuchan igual tal vez te suene en un poco... Eh como diré, fofos en el sentido de que le faltan graves, le faltan punch les falta un poquito de agudos porque esa es la manera en la que nos estamos escuchando o acostumbrados a escuchar con otro tipo de audífonos, entonces eh, justamente eso es lo que se quiere y por eso es lo que me encantó de estos audífonos, detalles adicionales me gustó mucho la comodidad eh, también tengo que confesar que al principio eh, los escuché con un volumen un poquito más alto de lo que debería haberlos escuchado, me dolió un poco la cabeza el primer día dejé de usarlos un día y poco a poco me fui acostumbrando y ambientando, bajándole el volumen eh, están increíbles suenan bastante padre y pues bueno, esta sería mi primera recomendación en segundo lugar tengo los audífonos de dos drivers con el acabado azul, en este caso el driver que se muestra aquí, que es un driver de color dorado, eh, tiene un poquito más de graves, también tiene un poco más de agudos. Me gustó por esta curva como de loudness que es un poco más real, es un poco más parecido a lo que estamos acostumbrados a escuchar y en general estoy sorprendido con la calidad. También, en, bueno que sea en tercer lugar, pero muy cercano, cualquiera de los dos te puede funcionar súper bien, está... Eh, la versión roja que tiene eh, también los dos drivers, nada más que la respuesta en frecuencia es un poquito más plana. Eh, me sorprendieron esos audífonos, los comparé con unos Advance 2000 y, y otros audífonos que tengo por ahí, unos eh, MEE -E Pro, M6, eh, y la verdad es que los otros no... No tienen comparación, vaya. De hecho, puedo admitir aquí que me da coraje porque ahora ya no quiero escuchar con otros audífonos. Te, te ambientas y te acostumbras tan rápido a esto que de veras eh, se nota mucho la diferencia cuando cambias a otros audífonos, audífonos muy buenos de otras marcas. Entonces, bueno, mi, mi veredicto es: estoy sorprendido, estoy verdaderamente encantado con la calidad de estos productos, con la atención de Emiliano Ledesma, con la calidad y el acabado de estos in-ear. Por lo tanto, los recomiendo ampliamente en resumen definitivamente te recomiendo cualquiera de estos tres modelos de Daftec de In-Ear Monitors o IEMS de DAFTEC. Eh, creo, de ob obviamente estos que traigo puestos, los de tres drivers tienen un sonido muchísimo más articulado más plano, eh, mucho más definido, porque tienen los tres drivers, sin embargo eh, la verdad es que me sorprendieron también los otros dos modelos, el modelo con eh, los, los dos drivers y creo que en lo personal prefiero, desde el punto de vista de músico, eh, prefiero para el uso cotidiano los eh, de estos de, de la cápsula azul, que tienen dos drivers y que tienen un poco más de graves, un poco más de agudos, así es como a mí me gusta escuchar, y yo sé que esto no es para tenerlos de referencia para una mezcla, sin embargo, para darle un poquito más de ese punch y de ese peso en, en bajas frecuencias, me gustaron mucho cómo suenan. Entonces, bueno, definitivamente los recomiendo, si estás pensando en comprar unos In-Ear Monitors, no dudes en entrar en la página de Facebook de Daftec, contacta Emiliano eh, y también pregúntale de todas las otras cosas que tienen, pueden ofrecerte eh, convertidores digitales analógicos, una gran gama de modelos y además te puede ayudar y asesorarte en la parte de personalizar los in-ear monitors y pues gracias Emiliano porque esta fue una experiencia increíble y pues bueno, aquí les dejo esta información, espero que haya sido útil, nos vemos muy pronto en otro video, ¿sale? Que les vaya muy bien, bye.